El libro de Nehemías, capítulo 6 Cuando Zambalat, Tobías, Gesem el árabe y nuestros otros enemigos se enteraron de que yo había reconstruido la muralla y que no quedaban huecos, aunque en ese momento todavía no había colocado las puertas en los portones, me enviaron un mensaje diciendo, «Vamos». Reunámonos en una de las aldeas de la llanura de Ono, pero tenían la intención de matarme. Así que envié mensajeros para decirles, estoy ocupado con un trabajo importante y no puedo bajar. ¿Por qué voy a dejar lo que estoy haciendo para venir a verlos a ustedes? Me enviaron el mismo mensaje cuatro veces. Y cada vez mi respuesta fue la misma. Zambalat me envió el mismo mensaje la quinta vez por medio de su criado, que traía en la mano una carta abierta. La carta decía, La gente de los alrededores dice, y Gesem lo confirma, que tú y los judíos están planeando una rebelión. Y que por eso estás construyendo el muro. También planeas convertirte en su rey. Según dicen, e incluso has dispuesto que los profetas de Jerusalén anuncien por ti, hay un rey en Judá. El rey pronto se enterará de esto. Así que ven y hablemos de esto. Le contesté diciéndole, «No pasa nada de lo que dices». De hecho, te lo estás inventando todo. Todos intentaban asustarnos, diciéndose a sí mismos, «No tendrán fuerzas para trabajar, así que nunca se terminará». Pero yo rezaba, «Hazme fuerte». Más tarde, fui a casa de Semaías. Era hijo de Delaías, hijo de Megetabel que se había encerrado en su casa. Él dijo, Ven y reúnete conmigo en la casa de Dios, dentro del templo. Entonces podremos cerrar las puertas del templo, porque vienen a matarte. Vienen a matarte esta noche. Yo respondí, ¿Debe alguien como yo huir? ¿Debería alguien como yo ir y esconderse en el templo para poder sobrevivir? No voy a ir. Pensé en ello y vi que Dios no lo había enviado, sino que había dicho esta profecía contra mí, porque Tobías y Sambalat lo habían contratado. Lo habían contratado pensando que me asustaría para que hiciera algo malo. Así podrían señalar con el dedo y arruinar mi reputación. Dios mío, Acuérdate de Tobías y de Zambalat por haber hecho esto. Y también de la profetisa Noadías, y de los otros profetas que trataron de asustarme. El muro fue terminado el día 25 del mes de Elul. Se necesitaron 52 días. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron, se asustaron. Todas las naciones de alrededor se desanimaron mucho, pues reconocieron que esto había sido hecho por nuestro Dios. En aquel tiempo, los nobles de Judá intercambiaban muchas cartas con Tobías. Mucha gente en Judá le había hecho un juramento de lealtad, ya que era yerno de Secanías, hijo de Ara, y su hijo, Joanán, estaba casado con la hija de Mesulam, hijo de Berequías. No dejaban de contarme todas las cosas buenas que hacía Tobías, y le informaban de lo que yo decía. Tobías también envió cartas para tratar de asustarme.